es para mí un gran honor participar en esta forma como podemos hablar de una figura que para nosotros es representativa para nosotros los universitarios. Eh, hablar de un hombre de la talla de don Manuel Velasco Suárez, quien verdaderamente fue el que creó y fundó nuestra universidad, resulta para nosotros un ejemplo a seguir con sus diferentes formas de pensar que el doctor nos dejó como una escuela que todo universitario debe de saber. Aquí haré algunos comentarios que de alguna manera son importantes que ustedes conozcan relacionados con el profesional de la medicina como fue don Manuel Velasco Suárez, un profesional que verdaderamente se distinguió por sus alcances dentro de la neurociencia, dentro de la medicina en general y dentro del humanismo que siempre él ense ense enseñó a todos nosotros los que tuvimos la oportunidad de convivir todo instante con él. El doctor Manuel Velasco Azares trascendió por su visión humanista y social. Esto es muy importante porque hoy nos hemos puesto más materialistas que ser humanistas y en sentido mismo de quien brinda atenciones como él como médico lo hizo con sus diferentes intervenciones con la gente que él atendió, él les brindaba calor humano, entendimiento y conocimiento de lo que debía de ser un médico al irse formando dentro de las aulas de la universidad. Eso nos da una idea de cómo el doctor Manuel Velasco Suárez llegó a trascender en su vida no solamente desde joven, desde chamaco, sino cómo trascendió su vida como estudiante. Magnífico hombre, magnífico después esposo, padre de familia, padre de once hijos que tuvo el doctor Manuel Velasco Suárez y que a todos supo educar y guiar adecuadamente. El doctor Manuel Velasco Suárez, indudablemente, pues a nosotros nos dejó sabias enseñanzas. Y quiero mencionar algunas que verdaderamente han trascendido, como en el caso de que para intervenir, hablando de un hombre de esta, de esta categoría, de esta egregia figura como lo fue don Manuel, pues resulta, que yo no pretendo ocupar todo el tiempo que se necesita para hablar de él. Nos podíamos pasar todo un día para hablar o sacar la relevancia de su participación eh, en, en cada momento de su vida que él eh, desarrolló. Sin embargo, quiero manifestarles a ustedes que en ese sentido eh, quiero destacar algunos pasajes múltiples que él seguramente quienes tuvimos la oportunidad de tratarlo y convivir con él, como en el caso personal que lo conocí desde cuando yo tenía ocho años de edad, pues nos dejó importantes eh, enseñanzas, porque él creó a la universidad y él manifestó esta situación eh, que dijo de las universidades y que dijo de nuestra universidad. Dice que esas las universidades, a quienes les correspondería permanecer en estado de alerta, tomando actitudes y criterios que vayan en tal sensación de convergencia. Su grandeza espiritual trascendió fronteras. El doctor Manuel Velasco Suárez fue una persona que, eh, habiendo nacido en la ciudad de San Cristóbal Las Casas, eh, eh, él tuvo que salir de su ciudad natal para irse a, a estudiar, a México para recibirse como médico cirujano y posteriormente prepararse a una especialidad. Desde estudiante él se le vio con un espíritu de servicio, con un espíritu de querer hacer llegar sus conocimientos a todo ser humano que él atendía. Él este, cuando eh, crea esta universidad en el año de 1975, delante del presidente en ese entonces, eh, del licenciado Luis Echeverría, él habló de esta manera, de que era necesario dar a los chiapanecos un medio de prepararse mejor para encontrar respuestas a un buen desarrollo del Estado que los estudiantes no tuvieran que viajar a la Ciudad de México para prepararse, sino que estuvieran aquí en Tuxla Gutiérrez recibiendo las enseñanzas de una educación superior que les permitiría posteriormente trascender fronteras y poderse preparar para que vinieran después a servir a Chiapas. El doctor Manuel Velasco Suárez, pues eh, con su convicción humanista, le permitió... Me, me advertir a todos nosotros los seres humanos este mensaje que le daré lectura, solo con educación la ciencia y la cultura transforman verdaderamente al individuo y a la sociedad y que la universidad debe generar conocimientos y ponerlos al servicio de un bien común. Este es uno de los mensajes múltiples que don Manuel Velasco Suárez nos dejó a todos los chiapanecos y a los universitarios y a la sociedad en general. Por ello, en su mensaje se toma protesta al primer rector de la universidad en aquel tiempo, cuando se inaugura la universidad, como mencionaba, en 1975, en el mes de abril. Entonces, él le dio un mensaje saludable a quien iba a dirigir los destinos de nuestra institución lo que permitió en, en esa forma que empezara a trabajar ya esta institución a partir de ese año ya integrando las diferentes facultades que iban a estar o escuelas que iban a formar nuestra universidad nosotros los chapanecos debemos vivir agradecidos con esa gran intervención que tuvo don Manuel Velasco Suárez y que nunca dejó aún después de haber seguido de siendo el gobernador cuando se formó esta institución, él no dejó de venir, inclusive fue una persona que creó la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas para que esta fundación sirviera a la misma institución para fortalecerla económicamente, espiritualmente, con conocimientos y al mismo tiempo para poder, poder adquirir recursos para que nuestra universidad se fortaleciera de una manera unánime. Quiero decirle con esto que seguir hablando de don Manuel Velasco Suárez es hablar de cada uno de sus pasajes que verdaderamente nos dejaba una lección en todo momento. El doctor fue un personaje que todos los chapanecos debemos admirar y debemos siempre consentir como el creador de una institución que hoy debemos estar orgullosos al cumplir los 40 años nuestra universidad.